¿Cómo mover varios videos de una página de Facebook a otra página de Facebook conservando las visitas? Es fácil, nos vamos al Creator Studio, puedes ir con el busainers.facebook.com, Creator Studio Y nos vamos después a publicado Bien, ahora que estamos en publicado nos vamos a video Y aquí en video seleccionas el intervalo en el que quieres estar O sea, oh, pueden ser los videos que ya están, pero sí en el caso sean algunos videos de una fecha en específico puedes buscarlos aquí, pero como nosotros queremos varios videos vamos a hacer así. Bien, solo elegimos un intervalo, como suena no bien, vamos a actualizar. Y bien, aquí están, entonces vamos a este cuadro que está aquí y seleccionamos todos los videos que queremos mover a la otra página. esto es solo por poner un eje, ejemplo bien, ahora que ya estamos aquí vamos a ir a editar de forma masiva se puede editar hasta 50 videos de forma masiva esto permitiría eliminar o modificar pero bien ya todo lo que hacemos es elegir donde se muestre la publicación y ponemos aquí permitir que otras páginas lo usen ahí hacemos clic aquí eh, ojo, para que si esto funcione tienes que tener la administración de ambas páginas de Facebook. Y ponemos guardar. Y hacemos lo mismo con las demás que queremos mover a la otra página. Y listo, si ya seleccionaste todos los que querías mover, le pones en guardar cambios. Y ya sé, guardar cada uno de estos videos que seleccionas serán actualizados para, para, para, que, estén, para que se los pueda mover a la otra página. muy bien falta poco y listo ya están ya se están procesando tienes que esperar un momento y ahora te vas a, la, a te vas a estar pues, a inicio seleccionas la la otra página la página donde quieres mover los videos pones view y ahora te vas a biblioteca de contenido y pones videos para publicación cruzada y aquí aparecerán los videos que programaste para que se aparezcan en la otra página Ahora puede que tal vez en mi caso no aparezca ninguno y eso es porque aparecen en, el, en la fecha en la que he subido Puedes ver aquí es de reproducción lo que se tiene es porque se van a publicar con la misma en la que aparecen Entonces sencillamente cuando quieras publicar sencillamente le haces clic aquí Le pones crear publicación con el video Te aseguras que todo esté bien Pones en siguiente, le programas como si quisiera, si quieres que se programe ahora, que se publique en una fecha, que esté solo como borrador, que el inserción no, y le pones publicar. Y listo, ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Yo no lo publico porque ya lo publiqué. Muchas gracias.